Estamos aquí en directo con el gran combate de Arkham. Batman, ¿tienes lo que hay que tener? La no duda. Recordatorio. Tengo que pedir más matones. Y esta vez, buenos. ¡Segundo asalto a luchar! ¿Estás bien? Chicos, solo es un hombre, disfrazado de lunático y armado hasta los dientes. ¡A por él! ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡No dejes que te pegue, idiota! base Te pongas gallito, Batman. Solo te estaba ablandando.